Es increíble que el gobierno no entienda que hay cosas que se tienen que atender, que la, el área de salud, el personal de salud, eh, el sector de salud requiere más recursos. No puede ser que el monto del per cápita siga tan bajo. Lo han dicho los alcaldes, lo ha dicho todo el personal de salud. No se quiere entender que hay inequidades terribles, pero donde más duelen, es donde la ciudadanía siente la ausencia del Estado. Y por tanto, eh, hemos decidido rechazar esa partida del de presupuesto de salud para que el gobierno se allane a discutir adecuadamente, tal como todos los gremios de salud lo han planteado y también las autoridades locales.